hablaremos sobre por qué los hombres ya no están interesados en casarse Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cristian y hoy discutiremos sobre por qué hay cada vez más y más hombres heterosexuales en el mundo que evitan el matrimonio y la respuesta es realmente muy simple, porque podemos. Los hombres solían casarse para tener sexo y una familia. También se casaban por amor, pero generalmente tenían que casarse con la chica antes de llevarla a la cama, o al menos, trabajar realmente muy muy duro para quitarle la ropa. Pero esos días se acabaron. Cuando hay más mujeres sexualmente disponibles, el grupo de hombres interesados en casarse disminuye. Es decir, en un mundo donde las mujeres no dicen que no, el hombre nunca se verá obligado a establecerse y tomar decisiones serias. Pero si crees que esta razón no es suficiente, te voy a dar 8 razones más para entenderlo. Y después de eso, me gustaría pedirle a las chicas que escriban en los comentarios sobre algún beneficio que ustedes creen que un hombre puede conseguir del matrimonio hoy en día y que no puede conseguir de una unión libre. Entonces, empecemos. Número 1. Perdemos respeto. Hace un par de generaciones un hombre no era considerado completamente adulto hasta que se casara y tuviera hijos. Pero hoy en día, los padres son figuras de diversión más que figuras de respeto el típico padre gordito cargando la pañalera floreada en el centro comercial, o una de las interminables series de televisión mostrando papás bufones. En la cultura en la que vivimos, las madres, la madre es la que sabe lo que es mejor. Número 2. Tendremos menos sexo. Los hombres casados tienen más relaciones sexuales que los hombres solteros, en promedio pero mucho menos sexo que los hombres que conviven con sus parejas fuera del matrimonio especialmente a medida que pasa el tiempo hay investigaciones que incluso sugieren que las mujeres casadas tienen más probabilidades de subir de peso que las mujeres que conviven sin matrimonio y un artículo por ejemplo en la revista Men's Health mencionó un estudio que siguió a 2700 personas durante 6 años y encontró que las parejas en unión libre dijeron, bueno, eran más felices y más seguras que las parejas casadas y que los solteros. Número 3. Perderemos a nuestros amigos. Cuando están casados los lazos de los hombres con los amigos de la escuela y el trabajo tienden a desvanecerse. Aunque tanto los hombres como las mujeres pierden amigos después del matrimonio, tiende a afectar más la autoestima de los hombres. Quizá porque los hombres tendemos a ser menos sociales, en general. Número 4. Perderemos espacio. Escuchamos mucho sobre los hombres que se retiran a sus cuevas masculinas o cuevas de hombres. Pero ¿por qué se retiran? Simplemente porque han perdido la batalla por el resto de la casa. El desarrollo de estilos de vida suburbanos destinados a unir a las familias ha resultado en la eliminación de espacios masculinos en la parte principal de la casa y el exilio de los hombres a lugares menos deseables de la casa como los áticos, los garajes o los sótanos. Número 5. Riesgo perder a nuestros hijos y nuestro dinero. Y puede que ni siquiera sean nuestros hijos. Muchos de, los muchos de los hombres con los que hablé eran muy conscientes de los peligros del divorcio. Les preocupaba que si estaban casados y algo salía mal, la mujer podría tomarlo todo, incluyendo a los hijos. A otros hombres les preocupaba que pudieran terminar pagando la pensión alimenticia para los hijos que ni siquiera eran suyos, que es una posibilidad muy real en muchos lugares del mundo. Y para aquellos que se preguntan si los tribunales... Harán o no que un padre no biológico pague la manutención de los hijos, cuidado, porque sí pasa. Los jueces te ven nada más como una fuente de dinero para el niño. 6. Casi siempre perdemos legalmente. Los hombres a menudo se quejan de que el sistema legal de la corte de familia está en contra de nosotros. Y de hecho parece que así es. Las mujeres obtienen la custodia y la manutención de los hijos la mayor parte del tiempo. El tribunal de familia aún otorga la custodia, el sustento y la pensión alimenticia de manera irreal a las madres. Estos tribunales surgieron hace años para darles las cosas a aquellas madres que lo necesitaban. Hoy en día los tiempos han cambiado y los tribunales no han cambiado. Número 7 podemos perder nuestra libertad. Y no habla únicamente de tener que hacer siempre lo que nuestra mujer quiere como sugiere la famosa frase de esposa feliz, vida feliz. Sino que también si, si un hombre está acusado de manutención infantil que no puede pagar, puede ser encarcelado. Y si no puede pagar un abogado, no tiene derecho a que se le nombre uno porque, de acuerdo con las leyes de algunos países, es técnicamente un asunto civil y no importa el tiempo de cárcel que se le haya impuesto. Y número 8 finalmente, la vida de soltero es mejor que nunca. Si bien el valor del matrimonio con los hombres ha disminuido, la calidad de la vida soltera ha mejorado. Los hombres solteros una vez fueron observados con menosprecio, ignorados para conseguir trabajos importantes que generalmente valoraban más a los hombres de familias estables y a menudo los hombres solteros eran sujetos a rechazo social era difícil tener una, una vida amorosa que no estuviera dirigida al matrimonio y el sexo antes del matrimonio era arriesgado y mal visto hoy en día nadie puede ignorar que el estilo de vida soltero es mucho mejor, las citas son fáciles de conseguir, los empleadores probablemente prefieren empleados sin responsabilidades familiares conflictivas, además de que los videojuegos y la televisión y el internet ofrecen entretenimiento que no solía estar disponible antes. ¿Es esto bueno para la sociedad? Definitivamente no. Lo podemos ver en las tasas de natalidad que disminuyen y en el aumento en los casos de madres solteras. Pero la gente responde a incentivos y si tú quieres que más hombres se casen tiene que ser una propuesta más atractiva que la soltería. En el 2015 salió una película llamada Bone Tomahawk donde se decía que los hombres inteligentes no se casan. Entonces, bueno, ya sabes, no es porque tengamos miedo al matrimonio, es porque simplemente ya no es práctico ni conveniente para nosotros. Y ahora cuéntame tú qué piensas. Me gustaría leer tus comentarios. Cuéntame por qué crees o no crees que los hombres deberían de casarse. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por, el por ver el video. No olviden suscribirse a mi canal para recibir notificaciones de nuevos videos. Darle like al video si algo te pareció interesante. Y si necesitas contactarme puedes seguirme en Instagram, Facebook o en Twitter. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.